Porque ahí es donde yo digo, y ustedes se enojan, cuando yo digo que no soy dominicano. Ese es el pedacito que quiero que entiendan. Claro que soy dominicano, que nací en Salcedo, que nací en el campo, que nací pobre. Y lo voy a repetir, que nací pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre y pobre. Que nací pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre y pobre. Que nací pobre pobre, pobre, pobre pobre, pobre, pobre y pobre entonces cuando digo nosotros somos muy rastreros cuando digo nosotros somos muy charlatanos cuando digo nosotros somos muy rastreros y vagamundos y muy malos educados por eso en la República Dominicana me refiero a eso las mayorías son pobres dentro del cerebro los dominicanos tenemos un racimo de plátano una mano de plátano adentro del cerebro cuando digo que no soy